Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Melikat Blog. En este video les compartiré el significado de soñar con una infidelidad. A continuación te mencionaré sus diferentes interpretaciones. Soñar con una infidelidad indica que la pareja puede estar pasando por un momento donde no existe una buena comunicación, porque cada uno tiene una opinión distinta. De igual manera, indica que no estás conforme y tranquilo con lo que vives en la actualidad, en alguno de los ámbitos de tu vida, ya sea en lo personal, laboral, amoroso o financiero. Soñar con ser infiel y ser descubierto Soñar que engañas a tu pareja y te descubren indica una fuerte inseguridad personal o que temas que sepan cómo eres en realidad por el temor a que te juzguen. Lo mejor será que tomes una mejor postura y empieces a creer en tus propias capacidades. Soñar que tu pareja es infiel delante de ti es una señal para que estés pendiente de todo lo que sucede a tu alrededor. Es posible que tengas dudas sobre los sentimientos de tu pareja hacia ti. También simboliza tus propias dudas sobre si continuar con la relación. Será necesario comunicar cualquier inquietud y hablar claro con tu pareja. Soñar que tu pareja esté infiel con un familiar delante de ti. Posiblemente se deba a que tu pareja tiene una mejor comunicación con ese miembro de la familia, lo cual te causa celos. Soñar que tu pareja es infiel con un amigo delante de ti Indica cierto nivel de desconfianza que sientes hacia ese amigo que posiblemente es de una falsa amistad y que tal vez esa persona quiere hacerte daño y tú no lo has notado Soñar con ser infiel y arrepentirse Habla de tus principios y de que no estás acostumbrado a tratar mal o traicionar a las personas. Es posible que recientemente hayas tenido algún problema con alguien cercano y esto no te hace sentir bien y sientes arrepentimiento por tus acciones. Además de que también refleja que siempre tendrá la disposición de resolver los problemas que tengas en tu vida de pareja. Soñar con una infidelidad ajena. Si en tus sueños presencias una infidelidad ajena, habla de tu propia inseguridad, pues estás reflejando tus miedos en tus sueños a través de los actos de los demás. Puede que se deba a que hay personas que están cerca de ti que no son del todo honestas y tienes miedo de sufrir una traición o un dolor que ya hayas experimentado en el pasado. De ser así será necesario que analices cuál es el origen de tus inquietudes para que las enfrentes y aprendas a sanar las heridas.